En hiperlimpieza contamos con un soporte para mopa de dos tamaños, fabricado en plástico de alta resistencia y calidad, apto para mopas de fregado húmedo. Este soporte se recomienda para la limpieza y desinfección en hospitales y centros sanitarios. Como se puede ver, la inserción de la mopa en el soporte es muy sencilla, colocando los dos extremos de recambio en las pinzas rojas del soporte, a continuación solo hay que colocar el soporte en posición horizontal para poder usarlo. Para utilizarlo en la prensa basta con pulsar el botón rojo e introducirlo en la prensa, donde se podrá escurrir el recambio con la palanca de forma cómoda y sencilla.